de todo el mundo como todos los días de lunes a domingo eh, la consultoría en directo que os hago aquí en instagram eh, no tiene una hora fija que muchos me los preguntáis la hago siempre a partir de las 6 de la tarde hora española en adelante a partir de esa hora estar pendientes vale pero no tiene hora fija porque depende de, de las tareas que tengo en el día bueno mmm, antes de dar el pistoletazo mmm, el que venga a España, que bueno, buenas tardes a todos los que os estáis conectando ahora mismo en el chat y buenas saludos cordiales también a todos los que lo veáis luego, ¿vale? Recordar que a las 24 horas se borra Instagram lo borra estos vídeos, entonces aprovecharlo, ¿vale? Eh, una cosa que os quiero decir: el que venga a España, que cada uno que decida lo que quiera. Yo os hago estos vídeos para daros la información, no para deciros que vengáis o no vengáis eso que quede claro, eh. Yo noté que había mucha desinformación y digo yo les voy a dar la información, lo que yo veo y lo que ven nuestros invitados. Luego ya cada uno es responsable de, de decidir. Lo que os quiero decir que el que venga a España que traigáis lo máximo de ahorro posible, por favor, vale. No vengáis sin nada en el bolsillo, porque os lo estoy jugando a una carta. Como me está comentando Edwin ahora mismo que acaba de llegar, no encuentra trabajo, no ha traído nada de ahorros. Y está pensando en volverse porque no puede aguantar, si no, ¿vale? Es muy importante que traigáis lo máximo de ahorro que podáis. Bueno, a ver, ten, el, eh, eh, eh, eh, Susan, estás por ahí. Te voy a invitar. Es que Susan nos quiere contar mm, una información que tiene. Espera, voy a ver si la invito y si no, ahora os pido la consultoría. No os preocupéis. Hoy voy a agotar la hora, ¿vale? La hora, lo que tengamos de tiempo, lo agoto. Aunque ya sabéis que a la hora se se desconecta ay no te puedo invitar susan no sé qué pasa edwin el chico que está en madrid que acaba de llegar si quieres participar dime ahora consultoría y te doy paso y le cuentas a los printlines lo que te está ocurriendo que se ha venido el hombre sin sin ahorros casi insisto traeros ahorros vale susan o edwin si me veis decir consultoría os invito y si no el primero que diga consultoría desde este momento le invito para no tener a nadie esperando vale y venga, el primero que diga desde este momento consultoría. Tenéis que decir a partir de este instante consultoría. El primero que lo diga le invito. Pero desde este momento. Venga, ha sido tú Nela. 149. Te invito. Está con Nela y si no, damos paso a otro, ¿vale? Hola. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿tú cómo estás? Bueno, Muy dinos tu nombre bien. y dónde estás, por si acaso el nick no coincide. Ya, eh, soy Marianela Meléndez, eh, venezolana, pero resido en Perú. Ah, vale. Sí, sí. Pues todo chévere. Pues a tu disposición estamos, Marianela. Ya, sí. Ajá. Eh, bueno, yo he visto un montón de videos, la verdad, te es muy agradecida por toda la información porque si no no tenía nada de información con respecto para ir a España, la verdad. Por, por eso me decidí hacer estos vídeos y estas consultorías. No sí, sí. para que vengáis o no vengáis, que eso lo decidís vosotros, Mariela. Claro, claro, claro. Pero claro. sí para daros la información, porque es que me di cuenta que no había nada de información, o la que estaba era muy sesgada. Y digo, voy a hacer un canal en el que los protagonistas sean ellos, que lo hagáis vosotros. Ahora mismo, por ejemplo, tú, Marianela, en YouTube los invitados, yo también os doy mi opinión, y entre todos, cada uno que se forme la suya propia. ¿verdad? Claro, claro, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero de verdad muchísimas gracias por todo el Nada, no, no me tenéis que dar las gracias que no me cuesta. Yo me siento aquí a hablar con unos amigos, por ejemplo, todos los días, que no me cuesta para nada, o sea, para nada. Ya, ayer. te comento, este, el día de ayer estuve conversando con un abogado español, uh -huh. ya por, bueno, eh, igual confirmando sí. información y buscando información. Razón, haces bien, información. haces muy bien en contrastar, sí. en buscar, porque es una decisión importante, es un paso importante el que dais muchos... Y mira, ahora me estaba diciendo Edwin que se ha venido, acaba de llegar a Madrid, pero no ha traído nada de ahorros el hombre no. y está un poco apuradillo. Claro. Sí, eso eso fue una de las cosas que me, que me recalcó mucho el abogado. Me dijo, tienes que disponer de una cantidad de dinero porque este, se gasta mucho. ¿ya? Y eh, todos los que son los albergues, todo eso está súper colapsado, entonces no puedes ir contando con ayuda. Tienes que llevar una buena Exacto. cantidad para pues poder mira, sobrevivir. no me digas el nombre del abogado porque aquí no estamos para eso. Pero ese es un buen claro. consejo, sin saber sí. quién es, te ha dado un buen consejo. Aunque yo sé que a veces es fácil porque, a ver, se tiene poco dinero en muchas ocasiones. Algunos de vosotros pues no tenéis mucho dinero y tampoco es que podáis traer una fortuna. Pero eso no quita que el consejo es muy bueno. Hay que traer lo máximo de dinero posible. No venir pensando que me van a ir a alojar donde sea y como luego sea que no, imagínate la situación. ¿vale? yo claro. he hecho entrevistas a una chica que, que las primeros 15 días, no sé si me contaba que en un Burger King tenía que, que asear la pobre. ¿sabes? Sí, por lo menos en particular, nosotros desde un principio, eh, ya nosotros tenemos dos años acá en Perú, y nosotros salí, queríamos irnos de verdad a España desde hace dos años, pero no teníamos la cantidad de dinero suficiente para poder claro. estar. Decidimos dar el salto a Perú, acá, gracias a Dios, hemos logrado ahorrar, y pues ya juntamos una cantidad suficiente para seguir dando nuestro siguiente paso, la verdad. Pues mi, o sea, mi opinión, Marianela, es que has hecho muy bien, porque es mejor ir paso por paso, con cabeza, ahorrando, aunque a lo mejor en Perú no esté muy bien, pero has ahorrado, y ahora puedes dar el siguiente paso mejor. Que no limita claro. lo a lo loco, a ver qué pasa, oye, que igual sale bien, pero igual sale mal. entonces sí, yo siempre, Mejor como personas... tú estás haciendo. Sí, las personas yo siempre les recomiendo que piensen bien y hagan las cosas organizadas, no de buenas a primera, porque migrar no es fácil. Claro, No es nada, fácil, o sea, nada, es una decisión sumamente difícil, entonces siempre les aconsejo que, que lo hagan y lo piensen bien. Si, no me, si me alcanza para vivir eh, un año en un país y luego irme al otro, pues eso es lo más recomendable, la verdad. Totalmente de acuerdo lo contigo, que, Marianela. Mira, eh, ayer, hablando con el abogado, a mí lo que me inquieta es porque nosotros tenemos residencia acá en Perú, ¿ya? Entonces, si de una u otra Y forma, sois de Venezuela, lleva... ¿verdad? Para que le quede claro sí. a los que se acaban de conectar. Y lleváis como cuánto sí. lleváis en Perú, más o menos. Dos ah, años. Ah, in... Dos años. Dos, vale. sí. Vale. Mi, eh, realmente lo contacté porque mi inquietud era si había problemas al irnos a, a, a España para solicitar el asilo. Él me dice, me, me dijo que pues que hay pros y contras, pero que sí se puede hacer, teniendo este, siempre eh. los alegatos del por qué estamos dejando Perú, ya, Mira, porque este. ya somos residentes. ¿Qué pros y qué contras te, te decía el abogado, Marianela? Mira, él dice que, o sea, que los que estamos en otro país no nos recomienda pedir el asilo en el aeropuerto. No estoy de acuerdo con el abogado A eh, Alotón Hans, si vienes de otro país sí. yo no, tam, de acuerdo con el abogado Venga, sí, muy nos bien, dijo muy no, no este, es hemos arriesgado el... está juntando muchos factores ahí. exacto, exacto eh, me dijo que, o sea que para poder demostrar el irnos de acá tenemos que llevar evidencias del porqué por lo menos nosotros fuimos víctimas en realidad mi esposo fue víctima de un acto este xenofóbico y pues tenemos denuncias y todo eso, y eso en Perú, sí os... en Perú, ¿no? Ajá. Sí, en, en Perú. Perú. Vale. Aparte de lo que tenemos de Venezuela. Aparte de lo de Venezuela, sí. Sí, entonces dice, bueno, ese caso en particular sí si podría procesarse, sí. me dijo, pero en caso, lo más probable es que te nieguen el asilo, y ahí es donde recurrimos a lo que es la visa humanitaria. Exacto. Uh -huh. Pero Así es que es. no, pero te digo una cosa. Bueno, yo estoy de acuerdo que el aeropuerto, el que no venga directo sí. desde Venezuela, que no lo pida. Exacto. Igual le funcionaba también, pero es ya muy, muchos factores en riesgo. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el abogado, ¿vale? Te digo una cosa. De hecho, cuando tú pides en la, en la solicitud de asilo, se puede pedir en el momento por las dos vías, política o humanitaria. Ah, sí, sí, eso fue lo que él es, me comentó. Puede ser simultáneo, sin ninguna dificultad. Entonces, si no te dan uno, te van a dar otro, ¿sabes? Al mm. tener el caso de xenofobia en Perú, lo tienes mucho más fácil exactamente, Marianela. Y de hecho, mira, el otro día me decíais uno de vosotros en un comentario en YouTube que era un caso como el tuyo, había venido de Perú y era de Venezuela y se lo habían dado. Sí, la, sí Por lo sí, menos por la eso. tramitación, ojo, no confundamos lo que es que nos den el claro, asilo claro, la, con, la con que nos lo admitan a trámite, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Nos, estamos buscando que nos lo admitan a trámite, que nos dan la tarjeta blanca y a los seis meses la roja con la que ya podemos trabajar. Claro, con en, la blanca en residimos y con la roja también trabajamos, por lo menos hasta que nos digan que sí o que no. ¿Qué pasa? Que van a tardar tres o cuatro años en decir sí o que no, pero te pasas esos tres o cuatro años con todos los derechos pudiendo residir y trabajar. Yo he leído en estadísticas, que me preguntáis por qué lo decía, yo he leído estadísticas, miradlas vosotros mismos, que al 97% de las personas se lo acaban denegando, denegando. Pero siempre os he insistido que no pasa nada, no es una cosa negativa, porque como van a tardar tres o cuatro años en denegar, Tú has estado legalmente residiendo y trabajando y con todos los derechos y aunque luego lo denegaran dentro de tres o cuatro años ahí ya tú puedes pedir el arraigo y lo encajas lo enlazas claro. y siempre os digo y dos años después el que quiera pues puede hasta la nacionalidad claro eh... incluso incluso me comentó algo importante me dijo que este él o sea no sabe hasta cuándo está el tema del aviso humanitario me dice pero que en, la está vivo, está, en la actualidad sí, está vivo, en la actualidad está claro, claro, en la actualidad. Él me recomendó que nos fuéramos, porque nosotros tenemos fecha de viaje eh, el 20 de enero. Ya, él me dijo, si ustedes pueden venirse antes, porque no sé hasta cuándo. Hombre, hombre, vamos pero... a ir ahí. Mira, ahí no tú sé. no me digas el nombre del abogado nunca, pero ahí, pero... ahí discrepo un poco. <ríe> Te voy a dar mi opinión yo ahí. A ver... <ríe> Todo puede variar en la vida, eso está claro. Claro. Eh, yo, no, hombre, tampoco lo demoraría mucho, quiero decir, un año dos años. Pero vale. yo te voy a explicar mi visión. Mira, hubo una orden que no fue el gobierno de España, no. Fueron los jueces que están por encima, hubo un recurso ahí. Y la justicia española obligó al Estado español a que todo venezolano que pidiera el asilo humanitario se le diera. Sí yeah. o sí, por la situación en vuestro país yeah. Y eso está ahora vigente, sí o sí, por la situación yeah. en vuestro país Te quiere decir que no tenéis que demostrar, no, es que a mí en mi país me pasa esto En Venezuela, no, en tu caso sí puedes decirlo de Perú Pero lo de Venezuela, con, con ser venezolana, ya está asumido Porque es que es, es voz populi lo más claro. que es está allí claro. Te digo más, claro. te digo más Que están viniendo muchas personas, es cierto, es cierto Pero también te digo eh, España firmó el convenio de Ginebra y tiene que cumplirlo, que es lo que le dijo la justicia mm, Ya yeah. vale, Pero es que te digo más, ahora no hay gobierno aquí Hay un gobierno en funciones Ah, ya. Yeah. Ahora están preparando unas elecciones salieron unas, no se pusieron de acuerdo ahora van a hacer otras dentro de 10 días, pero eso no va a ser tan rápido que para el 20 de enero te cambien la ley. Claro, yo leí... Claro, Toma no la cambió, palabra, claro, grábate sí. el vídeo, es que te lo digo, vamos. <ríe> sé sí. ¿Cómo, va cómo va el gobierno. Lo que te... Mira, hay una ley de nietos que quieren hacer, que me preguntáis mucho, es que mi apellido, es que no sé qué. Pues la ley de nietos, vulgarmente conocida, eh, en realidad se llama ley de descendientes. Está paralizada desde hace año y medio, porque cambiaron el gobierno, entonces te... le iba a aprobar un gobierno anterior, le quitaron, pusieron. está paralizado por eso. La ley de descendientes. Vamos, no sí. creo que aquí ahora en 20 días no, te quiten pues... nada. No lo creo. O sea, ni en 20 días, ni en dos meses, ni en cuatro meses. Te quiero decir, no es para meter prisa a la gente, ni miedo a la gente, porque es un paso claro. muy importante. Tú llevas ahí un año o dos ahorrando eh, claro. en Perú como para corriendo por un mes. Te digo no. que no, porque es que no hay gobierno. Es que si hubiera gobierno, también me parecería muy rápido. Pero es que no hay... Hay un gobierno en funciones que no puede hacer... Muchas cosas. Tiene que ah, hacer lo mínimo yeah. que le marca la Constitución. Punto. Porque está en funciones. Yeah. Sí, no, aunque solo igual... sea por ese motivo. Segundo motivo, el convenio de Ginebra lo firmó España, los jueces le han obligado a cumplirlo porque ponía pegas, ponía pegas. Y le dijeron los jueces, no, no, no. Usted, un venezolano, a los otros los estudia. Si tienen derecho, no tienen derecho y hay que tenga de edad. Pero es que un venezolano tiene automáticamente el asilo humanitario, yeah. aunque no le persigan políticamente. Y es lo que ya. os digo del estilo Tom Hanks ese, de es que si te, eh, Pero que eso todavía no lo hemos comprobado, pero, pero vamos, que es tal cual. Entonces, sí. no tengas miedo de para venir en el 20 sí. de enero. Nos tú ves cuando tú con tu billete de avión te venga mejor, tu situación personal te venga mejor, que esto. Esto, vamos, seguro que en seis meses no cambia. Sí, yo por le digo. Por una fecha. Por claro. decir fechas. Pero es que tampoco creo que vaya a cambiar a peor. Tú al mundo no le puedes poner puertas. No. No le puedes poner puertas. Mira, está el trampa ahí, ¿no? Quería hacer un muro ahí con México, unos líos que tiene. Pero no lo ha hecho. No puede Si Es que el mundo... No. O sea, estamos en un mundo comunicado. ¿sí? Entonces, sí. no. Sí, Pero vamos, no. que no os sí. preocupéis. Mira, lo, el tema de la visa que me pregunté mucho, Luis, que ahora en enero, el día... en 1 de enero empieza el... el el ETIAS es este, el, lo han atrasado un año más. Ah, sí, sí. A, aprovecho el para que lo vea. Me pre... sí, ahora ya lo pre... No, Luis, que es que en enero nos piden visa a los colombianos, a todos. Lo han atrasado un año más, hasta el uh -huh. 2021. Pero tampoco era visa, eso es una cosa de que te registras en internet, ETIAS, el que quiera que uh -huh. lo mire, ETIAS, sí. para dentro de un año ya, ¿eh? no para el, para el 2021, pero es simplemente para que no vengan delincuentes ni terroristas. Te piden, pagas siete euros metes ahí tus datos, tu pasaporte, no sé qué, y autorizas a que lo miren con la Interpol, a ver si no eres un delincuente, y si no lo eres, pues te dan el ETIAS por dos años hasta que caduque tu pasaporte. Pero vamos, Ay, que mira. ahora no hay que hacerlo, hasta dentro de un año. O sea, sí. fíjate, si paletías... No, no. Sí, yo también Bien. me quedé así como que, no, yo le dije, mira, no, no. Hombre, a mí, él no. a lo mejor pensando en tu eso, <risas> hombre, si estás ya aquí, pues ya estás. yo he hecho entrevistas, todo lo venezolano, mira, el próximo domingo volvemos a tener a la pareja Está que llevando meses. No sé si los has visto en el vídeo de sí, YouTube. Sí, pues sí lo Este domingo, si no, no ocurre, no, si pueden, van, van a volver a estar. Ellos, claro, ya están aquí. Claro. Ya están. Claro. Por mucho que eso, están. ¿no? Claro. Pero vamos, que no van a... Eh, yo creo que el abogado lo hace con su buena intención, por supuesto. Claro. Porque si estuvieras de sí, aquí, incluso... estás aquí. Dime, claro. María. Dime, sí, incluso, este, estábamos hablando porque él me dice que si no había estudiado otras formas, o sea, si no puedo ir otras formas, yo le digo que, o sea, otra forma solicitando otras visas también es bastante dinero, me digo yo. Y yo tengo claro, una niña. ¿Qué formas? O sea, claro, qué formas. ¿Se le ocurren? Porque claro, es que las veo más complicadas, sí, plan. Tu marido claro. también es venezolano, ¿no, Marianela? Sí, sí. Entonces está hablando de eso yo le digo sí mi esposo es venezolano, pero su abuelo es españ era español, le digo, pero nunca tramitamos nada. Claro. Y me dijo, pero existe la posibilidad de, con la partida de nacimiento de su abuelo y del de su mamá, poder hacer un enlace que este, para que a él, dentro de un año, le otorguen la nacionalidad, me dice. pero, este, pero Sí, es correcto pero, es correcto, pero no es práctico. Mira, sí. yo, yo, Marianela, yo he estudiado Derecho, no soy abogado, no he ejercido nunca, monté mi empresa, pero tengo los conocimientos básicos. Eso que te dice es correcto, pero no es práctico, porque no. el camino de la tarjeta roja de pedir asilo humanitario es que en, seis, en, en en el día uno ya puedes residir. Exacto. Ya nadie te dice nada. Y en el día seis meses, a los seis meses, puedes también trabajar. Claro. Estamos hablando de seis meses. Claro. No estamos hablando ni siquiera de un año. Oh, oh, oh. Y estamos hablando que luego vas a poder pedir el arraigo. Vamos, yo claro. es que para un venezolano lo veo, vamos. Sí, yo también. Lo depende. veo, lo veo, vamos. Para uno de otro país, pues ya depende. Ahí ya no. vale. Depende claro. si le tiene problemas, por en Colombia tienen dificultades, incluso en Perú he visto. Pero ahí ya ahí es más variable de la situación personal de cada uno. Pero para unos claro. venezolanos como vosotros, Claro. No lo veo práctico, lo otro. Hombre, a lo mejor no. a nivel de papeleo y para mover a los abogados, sí. Ya. Para ah, para ya. Pedir claro. Para claro. hacer business, sí. claro a, a decir, lo mejor sí. sí. A ver, claro. con todo el respeto a todo el mundo. Eh, eh, hombre, esas vías existen, está claro. Pero ¿cuál sería la vía? Que pida lo de... No lo veo práctico. No, Ay. no. Y, y claro, de paso también él me explicó porque es, ese trámite arroparía solamente a mi esposo y no a nosotras. Pues más que pues, me dices, más que no. me, me levanto un momento, que es que tengo aquí al perro que me está pidiendo una cosa. <risa> Pero, ya, no es problema. Pero le hablo una cosa. Sí. Se, sí, se, pues, se ha dado no. cuenta que cuando me pongo a hablar con vosotros, ya no tiene mi atención. Sí. <risa> Quería que le abriera una puerta, ya me levantó y se la ha abierto. Ya. Yeah, que claro, este. la otra era para tu marido solo, ¿no? ¿Y qué pasa ¿Sí? con vosotros? Sí, claro, y nosotros, o sea, no, no, no, pues no, no es fácil. Pero está bien que eso. te lo diga, de todas formas, porque así tú ves todas las vías que hay. Tú, ah, claro. vía vía no estudias, la. claro. Aunque sea para claro, descartarlo, así. yo creo que también él hace bien su función en, en, en darte todo el abanico de posibilidades. Luego claro, es cuestión claro, que elegir qué? el claro, el más práctico. Yo creo que lo hace más bien con esa intención, yo creo. Sí, porque sí, es que el tema, sí. claro, porque el tema del asilo entra eh, esto toda la familia. Claro, y, claro. Bien rápido. Claro. Que venís de Perú. Eh, efectivamente la ley dice que tienes que venir del país, pero si en Perú te están tienes caso de xenofobia, pues mira, y además se suma que sois venezolanos, que hay esa sensibilidad con vosotros. Y además puede sí. sumar, que a mí uno de vosotros me ha dicho en los comentarios que él venía de Perú y sin ninguna dificultad. Sí. sí, incluso el abogado ayer me comentó que ellos han tenido casos, o sea, porque yo nada más tenemos dos años acá, él me dice, hemos eh, presentado casos de personas que tienen cinco años en otros países y igual, o sea, son casos que los procesan, pues, o sea, a la gente claro. lo, lo deniegan el asilo, pero aplican lo que es la visa. Claro, Entonces, es lo que estamos buscando. Porque, insisto, el, al final el asilo lo van a denegar a muchas personas. Pero no va Exacto. a pasar nada. Porque Exacto. han pasado los tres años. Mira, ahí jugamos con que la administración va lenta, ¿vale? Y va sí. a tardar, va a tardar. vale. Yo creo que haces bien en consultar al abogado, si has podido permitirlo y tal, porque es bueno que tengas visiones y se lo, a todos los prilines os lo digo. O sea, vosotros buscar toda la información, porque es como dice Marianela, es un... Es un paso importante el que se da. Y, sí, y tratar sí. de venir con el máximo ahorro que cada uno pueda, porque eso le va a facilitar mucho más, más fácil, como dicen los norteamericanos, el onboarding, ¿no? el, el aterrizaje en España. Sí. Con el Ay, colchón por, económico. Dime. que por cierto, no. me comuniqué con el alcalde de Golmayo. Anda. En Soria. Y, sí. pues, enhorabuena porque... Estoy... ¿Y cómo fue la experiencia con bueno, el alcalde de Golmayo? Ya me he escrito como cuatro o cinco correos electrónicos. Ah, pues, pues ya por eso, bravo sí. por el alcalde y por ti por insistir y trabajarlo. Sí, ¿Y sí, qué? lo que hago es que eh, me voy a las páginas de los ayuntamientos, de más o menos la zona que, que tengo pensado llegar, y pues escribo una nota al alcalde presentándome, presentando a mi familia, diciéndole la fecha que estamos este, pensando llegar a España a qué nos dedicamos, cuál ha sido nuestra experiencia, pues que queremos aportar mucho al pueblo. Investigo sobre los colegios, le pregunto sobre los colegios, eh, la disponibilidad de todo eso, y muy amable, de verdad, me respondió. La primera vez que me respondió me emocioné. <risa> Pero no, muy no, amable. Claro, claro. Es que hay muy bien, muy bien. Además veo que está siguiendo los consejos que nos dio Andreina, que sí. es cómo hay que dirigirse a los alcaldes, como tú muy bien acabas de decir, Marianela. <risa> Pues sí. presentándote, queriendo que vas a ir a aportar, a trabajar. ¿también? Exacto. Lo, lo Exacto. que has dicho, vamos, suscribo todas tu, tus palabras. Y prueba de sí, ello que yo te está respondiendo. No todos los alcaldes son iguales, claro, eso ya cada claro, uno depende. Claro. Y eso lo tenéis que tener en cuenta, que esto de repoblar pueblos, a ver, primero, lo estamos haciendo entre todos, que no es que aquí haya venido el gobierno y haya sacado una ley para que repobléis, No, yo os estoy dando el camino porque está ahí. Y los alcaldes quieren que vaya la gente y vosotros queréis ir. Nos estamos sí. dando la información, pero tiene que ser ya cada uno eh, a su manera, con su alcalde, con su pueblo, ¿vale? Sí, Muy pues, bien. O sea, Dime, eh, Marianela, eh, varios, muy bien, eh, ¿eh? Dos o tres alcaldes me han dado respuesta, pero con, con específicamente con el de Golmayo, es que como que más he tenido contacto... Sí, como que ha habido con... más feeling, ¿no? más, sí, más sí. conexión, pues eso, sí. eso suma mucho, exactamente. Incluso me dijo, me escribió el último correo, a, anoche me llegó el último correo y sí, me dijo... Ti. Eh, Marianela, voy a comenzar a investigar el costo de los alquiler porque sé que son muy económicos acá en Golmayo para que tengan la facilidad cuando lleguen a España. Qué buena noticia, qué sí. buena noticia, Marianela. Te advierto una cosa. Ahora con esto que estás diciendo, tu Instagram sale ahí por la videoconferencia, te van a bombardear ahora en las próximas 24 horas los Pringles diciéndote que dónde está Marianela. Que dónde está el pueblo, que el alcalde, cuál es el email del alcalde, eso ya lo dejo en tu mano, ¿vale? Pero muy buena noticia y mi enhorabuena. Porque además, sí, es te, digo una cosa, te digo una cosa, Marianela, con la tarjeta blanca roja, vamos, ya puedes repoblar. Ah, claro. Digar, yo okay. repueblo lo que diga, porque en el momento que tú tienes la tarjeta blanca, que te la van a dar en cuanto la pidas. Puedes residir. Y a los seis meses puedes trabajar, lo que significa que puedes trabajar en lo que quieras, repoblar o como quieras. claro ¿Vale? Eso es muy lo importante menos, para cualquiera sí. que lo esté viendo, también que lo sepa. ¿vale? Sí, por lo menos nosotros te, lo que te, queremos es llevar por lo menos el dinero suficiente para esos seis primeros meses, de verdad. Perfecto, perfecto. porque Porque pues, tenemos una hija y, y es duro. Ya, claro, no claro. Ella... Ará, mira, ya que Entiendo. sale el tema... Marianela, es más económica la vida en un pueblo que la vida en una gran ciudad. Sí, mucho más económica. El... Claro, vas a ahorrar mucho a nivel de alquiler, a nivel de comida y a nivel de todo, sí o sí. ¿eh? Claro, los pueblos claro. están más baratos que una ciudad, eso yo creo que pasa en todos los sitios. Sí, claro, por eso por eso yo a los que a los que se conectan y, o me escriben, yo les digo, traten de ubicar los pueblos por lo menos los seis primeros meses y ya luego, pues, que tengas tu tarjeta roja, pues, si te quieres ir a una gran ciudad, pues te puedes ir a la ciudad. Pero claro. por eso es que estamos buscando el pueblo específicamente, porque sabemos que un costo, un alquiler en Madrid puede ser 500, 600 euros. Muy caro. Mientras, sí, sí, entonces imagínate, eh, multiplicar eso por seis más la comida más los servicios más el transporte o sea es mucho dinero mucho entonces, dinero sí entonces en cambio en un pueblo vamos ya no ya ver lo que te dice el alcalde pero ya sí. verás cómo es muchísimo más barato y me encanta sí. que te esté ayudando de verdad hay gente buena en todos los sitios y yo sí, sé que hay muchos sí. alcaldes que están deseando ayudar sabes incluso este hasta también me contacté con el colegio con ¿Sí? el CIP de, de, de Golmayo y me respondieron, me dijeron, me dieron un, un número de teléfono y la persona contacto cuando ¿Sí? lleguemos en enero para poder, porque como ya no es una, una inscripción para mi hija dentro del horario dentro del plazo establecido, sino ¿Sí? extra, entonces claro. ya como que me tengo que dirigir a otro sitio para poder inscribirle sí. y todo eso. Pero sí, ya pero ellos... te la escolarizan igualmente, efectivamente, sí, porque colegio... es causa, claro, no hay otra es fuerza mayor, vamos, no hay otra manera, sí. efectivamente. Y el colegio, incluso el colegio, me, me, me respondió y me dijo que sí, que no había problema sí. y me dio todos los pasos a seguir para cuando lleguemos. Es que es así, en España no se queda nadie sin escolarizar uh -huh. y sin salud, sí. que lo sepáis. Pero incluso sin tarjeta roja ni tarjeta blanca, porque eh, está por exacto. encima el derecho del niño a ser educado o, o de cualquier ser humano a tener la salud, que un papel. Eso te lo digo no solo para ti, Marianela, sino para todos los que nos están viendo, que lo sepáis. ¿eh? Sí, que, que venga sí. con un niño le van a escolarizar. Hombre, que empiezan los colegios en septiembre, pues mira qué bien, pero que uno llega en enero, pues le van a escolarizar también. A uh -huh. lo mejor hay que sí. decirlo en otro sitio, no sé qué, pero te lo escolarizan igual, aquí exactamente. Y me alegra... Claro, eh. Dime, sí, dime, ellos. Marianela. Me, eh, ahí en el, en el colegio de Soria, eh, de uh -huh. Olmayo específicamente, me escribieron que no había problema, porque claro, como es un pueblo, pero sí, o sea, dis, me escribieron que quizás en otros, que posiblemente no haya vacantes, se busca uno más cercano, donde claro. haya disponibilidad de niños, pero que de igual forma la educación al momento que lleguemos, pues, compartían la va a tener. así. Sí, sí eso la va sí, a tener. Eso es, vamos, hay que llevar. Pues Eso es sagrado. Aquí en España la educación es sagrada, sí. y, lo, y la, sí la salud sí, también. Sí, sí o sí, si a, a, a, a todos los PRIXLEN la partida de nacimiento de los niños. Ah, tienen que llevarla. Claro, claro, claro. Sí. Claro, claro, sí. Claro, claro, claro, es fundamental. Tiene, claro es tu hijo y tienes que de alguna manera documentarlo. Exacto, exacto. Entonces, bueno, lo que pasa es que también en Venezuela, a partir creo que de los 13 años, los niños ya tienen una cédula de identidad. ¿Me entiendes? Ah, que es mira, como el pues DNI. Bueno, es bueno traerlo. Claro, ¿A partir entonces, de qué edad? ¿Has dicho, Marianela? Creo, creo que desde los 13. No sé no sé muy bien, creo que ah, 13, 14 años. Vale. Pero sí tienen que tener la partida de nacimiento. Claro. Aquí ya. en España creo que sí. A partir creo que también de los 14 o así te puedes sacar sí, lo que ajá. aquí llamamos el DNI. Ajá, mientras es con la parte de nacimiento, el libro de familia, vamos que está ahí. Ajá, exacto. Yo creo que te lo has trabajado un montón, Marianela. Yo creo que esto sí. no es fruto de la casualidad. Yo creo que es que tú has cogido, por un lado te has visto los vídeos, por otro lado te has documentado, has buscado, has trabajado, has trabajado, has trabajado, sí. con el alcalde adecuado. Por lo sí. que te estás contando, te tengo que felicitar porque esto no, no es que tú hayas dicho a ver. No, bueno, yo he puesto mi granito, el otro su granito, y el gran esfuerzo lo has hecho tú, que estoy convencida que esto que nos estás contando ahora en un momento ha sido una labor. Pero sí. como tú sabías que era algo muy importante, te lo has hecho, y lo has planificado sí. y ahí estás. Sí, yo aprovecho para decir... sí, eh, No, que iba a decir simplemente que Soria es una gran zona de España. Mira, si yo tuviera que elegir para repoblar, elegiría Soria o Cantabria. Soria ah, y Cantabria son zonas de España grandes que están deseosas de recibir personas, sí. trabajadoras como vosotras. Y por lo menos quedé enamorada del colegio, me metí en internet, lo busqué, todo, bellísimo, bellísimo, de verdad. Has hecho un trabajo excelente, Marianela, para ti y para toda tu familia. Sí, porque Tenés bueno... que es estar que, agradecidos. Es que es un paso sumamente importante. Y, lo, es un y los niños importante. cuando crezcan, lo que hizo su mamá. Claro. Es un paso sumamente importante. Pues, es un paso verdad. muy importante, pero que tú te lo has tomado con la importancia que merece. Sí, sí. Y bueno, estoy a la orden. Cualquier información que necesiten, pues ahí estoy. Tú que dilo, dilo, que, que tu ayudar. mic se queda ahí. No sé si es a la derecha o a la izquierda de la conferencia. Ahí <risa> se queda. Y me lo han contado otros que han estado, que dicen al día siguiente, no, pero todo muy bien, muy positivo. Porque es lo que decimos siempre. Esto es una labor que hacemos entre todos. Yo sí. como un poquito en comunicación, pero cada uno va poniendo su aportación y ahí surge la inteligencia colectiva y es como aprendemos todos. Yo por eso ahora te puedo decir, porque vosotros me habéis dicho, viniendo de Perú, siendo venezolana, no me han puesto ni ninguna dificultad. Yeah. Estoy hablando textual, me lo decían hace dos días. Bueno, yeah. O sea, que por sí. ese sentido puedes estar muy tranquila. Sí, lo que tenemos que apoyar y es la inmigración responsable. Claro, buena palabra, ser. la voy a apuntar. Migración responsable. Migración sí. responsable, exactamente. Sí, sí. Migración responsable, muy buena frase. Claro, si no es una cosa, claro, no es, no es como el que dice, bueno, me voy a la piscina, a ver, a ver, oye, si, no, si llueve, si no llueve, me baño y si no, hombre. Exacto. Es que tengo sí. ahora, hombre, no quiero regañar a nadie, pero un chico ahora, <risa> cuando, antes del directo, me estaba diciendo, Luis, acabo de llegar a Madrid, pues no sé si hace cinco días, no encuentro trabajo y no sé si volverme. Un chico de Colombia. Y, no, y el tema del trabajo sabemos que no es no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. No es fácil. Ahí habría que hacer. No. ¿Acaso es así? Marianela, les voy a decir una cosa. Tienen que mirar en Milanud, como dijo Andreina. Aunque estés en Exacto. Colombia, estés en Perú, pues mira en minucios. Como si ya estuvieras en España. A ver qué ibas a encontrar. Si no tienes papeles, a ver qué te iba a pasar. Y ya lo ves. Claro. Lo ves, y en función de eso... ¿No? Incluso mi esposo y yo estamos haciendo hasta un curso de piñatería, cosas así, pues, que podamos hacer, que podamos colaborar, porque sabemos que los seis primeros meses va a ser, profesionalmente va a ser muy difícil, porque no vamos a poder hasta no tener la tarjeta roja. Pero buscamos otras opciones, pues, tenemos que ir Claro viendo. que las hay. Es difícil, muy difícil, pero no imposible. Exacto. Y sobre exacto. todo siendo responsable, como, como tú demuestras serlo, efectivamente. Sí, entonces... Pues, de verdad, no me digas que no, pero estoy muy agradecida contigo, con tu canal. Que no, bueno, vale, pues te acepto la... eso, pero yo también estoy muy agradecido con vosotros, de verdad, que me lo pasa además muy bien ayudándoos, que no me cuesta nada. Dios. Y da mucha satisfacción, pero vamos, también, o sea, persona, o sea, tomar ejemplo de Marianela, de cómo la ha organizado y cómo ha contactado con el alcalde, porque eso seguro que ha escrito a muchos más, hasta sí. cada uno que le ha encajado, Genial, sí. genial. Entonces, pues estamos pues, a la orden. Cualquier Si quieres Marianela, añadir cualquier cosa, Marianela. Y... Este... No, vale. pues bueno, será en enero cuando estemos por allá, que nos Claro, vemos, pues, en nombre de Dios. Pues <risa> si antes de enero quieres cualquier otra consulta, tú pide consultoría o por los comentarios de YouTube, que me los leo todos, me los leo todos los comentarios. Y aprovecho para agradeceros, mira, hoy había apuntado, bueno, os lo agradezco a todos los que me ayudáis también a responder comentarios en YouTube y a los que los hacéis. Y quería decirle muchas gracias en especial a, a Edwin Cardozo Luna. Edwin Cardozo Luna me ha respondido una cantidad de comentarios hoy en YouTube. Inmensa, además unas respuestas muy sabias. Se lo agradezco a él bueno y a todos los demás. Y, y os Ay. sigo invitando a que preguntéis y a que respondáis. Si me queréis decir algo directo que yo lea sí o sí, porque a veces en la consulta, ponémelo en un comentario en YouTube, que lo voy a leer. A lo mejor Ay. tardo 24 horas, pero sí o sí lo leo. Y, sí. Marianela, eh, cualquier duda que te surja de aquí a enero que vengas, o luego también, yo aquí ah, estaré. sí, una cosita, dime, Luis. Este... Dime. Sí, bueno, eh, yo también estoy en el grupo del WhatsApp, poco escribo, pero sí lo leo porque son muchos comentarios. Eso ¿verdad? lo lleva Andreina, aprovecho sí. para decirlo, andreina.evg aquí en Instagram, contactéis con ella y os agrega. Dime. Sí, este, justo hoy leí algo en un comentario con respecto a los antecedentes penales. Sí. Eso sí respondí este, porque tengo entendido que sí o sí los tenemos que llevar los antecedentes penales de los cinco últimos años. Ya, por, lo menos, ajá, sí. por lo menos yo tengo los de Venezuela y antes de irnos solicito a los de acá. Pide los poder de Perú, los exacto, y ya exacto. los tienes. Perfecto. Entonces, sí, sí, que te... eso sí, lo piden además para todo el mundo. Ajá, exacto. Entonces, Mira, yo que diría, quería... aunque vaya uno a venir de turista y quedarse sin papeles, que no digo que lo hagáis, pero si alguno se lo quiere hacer, traeros también vuestro certificado de antecedentes penales. Sí, es vuestro sab... salvoconducto de que no te van a deportar, porque es ahí, demuestras que no eres un delincuente. Y lo exacto. piden además en todos los tipos de, todos los tipos de visa que pidas, de residencia, de todo, siempre te piden el certificado. Ese por cinco años, como un Incluso, bien, dices. Ajá, incluso acá en Perú algunas veces lo piden hasta en los trabajos. Fíjate. Sí, fíjate. acá. Entonces, este, pues. Es bueno traerlo, está claro. Sí, es, es bueno sí. por no decir obligatorios, salvo que a uno físicamente les sea imposible traerlos. Claro, claro. Entonces quería acotar eso también. Bueno, sí. el que los pueda traer, el que los pueda traer. Sí, mira, de todos... hecho, ya que lo estás diciendo Marianela, lo de Tías, que no entra hasta el 2021, tiene relación, porque es una claro. manera de filtrar, ¿vale? Mientras claro. no entra o no entra el ETIAS, hasta dentro de un año, pues. Hay que traerlos, efectivamente. Sí, sí, sí. Y bueno... Ha sido un placer, Marianela, vamos, me das Igual. una alegría, ¿eh? te lo juro. Muchísimas ¿eh? gracias. Que hay personas... No, no, muy bien, muy bien. Muy bien, muy responsable, aportando, sumando, buscando, trabajando. Pues estás ahí sí. trabajando. Sí. Trabajando para hacer una... Te deseo muchísima suerte. Estoy convencido gracias. Que... Os Estoy convencido que os vais genial, ¿vale? Eh, gracias que estamos a tu disposición todos no solo, seguro todos seguro seguro, seguro. vale Igual. pues mira me, mm, os voy a dejar ya porque ha sido largo <ríe> y luego lo corta Instagram prefiero despedirme con cariño de todos vosotros que estoy muy a gusto con vosotros vale y ya, muchas, gracias, muchas gracias Marianela gracias. muchas gracias vale. a todos pirilines. hasta Chao. mañana mañana